Vamos con la última hora sobre el futuro de Messi y de Guardiola. Empezamos por el argentino. El 10 de agosto de 2021 el astro argentino firmó un contrato de dos años con Paris Saint Germain. Si bien el primer año le costó y lo necesitó para adaptarse al estilo de juego francés, a sus nuevos compañeros y a su presión, que era diferente en Barcelona, esta temporada comenzó de manera más auspiciosa. Se lo ve con más confianza, más cómodo y como manija del equipo. A raíz de ello y de las intenciones del Paris Saint Germain, cadena Ser reveló que el campeón de la Ligue 1 jugará todas sus cartas para que Leo renueve su vínculo antes de que venza el 30 de junio de 2023. Si bien su salario es uno de los más elevados, la dirigencia Luis Campos, director deportivo y Christophe Galtier, entrenador, lo quieren con la camiseta del Paris Saint Germain al menos un año más. El club le pagaría a Messi un sueldo neto anual de 30 millones de euros. Los recursos para convencer al 10 pasan por varios frentes. Primero, porque ya está encaminado a una adaptación. Su familia también está más acomodada y además hay desafíos deportivos, tiene un equipo competitivo para darle al París su primera Champions League Por tanto esta es la oferta que le está preparando el Paris Saint Germain Vamos ahora a hablar de Pep Guardiola que también ha hablado respecto a su futuro en el banquillo del Manchester City Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del compromiso por Premier ante el Manchester United. En ella, además de mencionar la planificación ante los Red Devils, también habló de su situación contractual con el Etihad Stadium, ya que su contrato termina al final de temporada. Al ser preguntado por su continuidad, el técnico no descartó una posible salida del conjunto celeste. Si me quedo en el Manchester City es perfecto, si no me quedo, el club también será perfecto. Sé lo fuertes que son y lo buenas que son las decisiones que toman afirmó el ex fútbol club barcelona ante los micrófonos de sky sport sin embargo aunque su futuro se encuentra hoy en día en el limbo lo cierto es que está feliz en inglaterra y espera definir su situación en verano no cambiaría mi vida aquí por un segundo ya son siete temporadas hablamos con el club a mitad de campaña a fin de curso volveremos a conversar y decidiremos lo mejor para el equipo concluyó Pep. el escenario más beneficioso para que guardiola renueve su contrato sería durante el parón del mundial de Qatar, ya que después Dejaría de una vez por todas las dudas sobre quién estará. A cargo de la plantilla en 2023 De esta forma los futbolistas del primer equipo Tendrán la seguridad de quién se mantendrá En el banquillo sin desconciertos Sobre un posible relevo En caso de no alcanzar ningún acuerdo con el City Se convertiría en el técnico más deseado de Europa Equipos como Paris Saint Germain O Newcastle estarían automáticamente En carrera por adquirir sus servicios Además de aquellas selecciones de fútbol Como Brasil, quien culminará su ciclo Con Tite una vez finalice La Copa del Mundo Habrá que esperar para saber el desenlace de esta historia por tanto Guardiola que por ahora no lo ve claro y se remite al final de temporada